Bueno, son las 4 de la tarde, salí de casa, estoy yendo a buscar el Zipcar para ir a, al aeropuerto. Lo voy a ir a buscar, lo llevo a casa y cargo las valijas. Me Después a buscar a Alicia por su trabajo y vamos para el aeropuerto. Bueno, acá está el Zipcar. Es un E-Golf, es un Volkswagen Golf eléctrico muy buenos los autos eléctricos andan muy bien así que bueno ahora lo voy a abrir no puedo filmar mientras abro porque tengo que usar el, el teléfono y bueno cargué las valijas acá atrás rebatiendo los asientos entra todo hay más ahí adelante no. rebatiendo los asientos en el golf entra todo y sobra espacio así que bueno Ahora me voy a ir a buscar a la Alicia, por su trabajo, y salimos para Heathrow. Bueno, ya llegamos al estacionamiento de Heathrow. Ahora Alicia a buscar unos carritos, que son gratis acá. Y así bajamos las valijas y nos vamos para la terminal, que estamos acá nomás. está la zona de evolución de Avis porque SECAR es una empresa de Avis, así que usan el mismo lugar Acá están bien indicados donde están los carritos que no quedan muchos ahora y ahora estamos con nuestro carrito y vamos para la terminal Acá está la oficina de Avis. A los ascensores que okay, no, sí, tenemos que tomar un ascensor creo, sí, oh no, oh sí, estamos en el cuarto, tenemos que ir al 5 salimos al nivel 5, que es donde se de... vienen los autos y dejan los pasajeros acá hay un taxi, un black cab y por acá es la entrada de la terminal llevando los carritos ahí el, el auto había que dejarlo ahí ahí está el final de la terminal y tenemos que ir al extremo sur allá al final de todo para hacer el check-in y dejar las valijas tenemos los carteles que dicen, por ejemplo ahí, si ven acá está la seguridad el acceso a seguridad y dice que en el extremo norte hay mucha más gente que en el extremo sur o sea si uno tiene que elegir, puede venir por acá y hay menos gente. Como esta terminal también la usa Iberia, además de British Airways. Antes se podía hacer el check-in en cualquier lugar, Iberia, British Airways, pero ahora Iberia tiene sus propios mostradores ahí al fondo. No sé por qué. Complica más. Bueno, había leído, no sé dónde, que habían puesto estos... Estos huesos de dinosaurio en exhibición, efectivamente, aquí están. No sé qué clase de bicho es ni, ni dónde lo sacaron. Pero lo que puedo decir es que no está vivo. ¡Vivo! Una cabecita chiquita que tenía para semejante cuerpo. Bueno, por lo que leí ahí es un diplodocus. Y este particularmente se llama Skinny. ¿no? Mide 6,20 de alto por 12,95 de largo. O sea, un bicho importante, digamos. Pero bueno, qué sé yo. Acá está, mira. Y está la zona H, es la zona premium para pasajeros de business o One World Sapphire. Y acá vamos a hacer el... Vamos a usar este kiosco para usar para sacar los boarding passes. Pero no vamos a hacer el check-in acá, lo vamos a hacer en otro lado. Acá estamos sacando los boarding passes. Quizá ahora me pida el mío. Sí. Como si no conociera mi pasaporte, ¿no? Tiene el pasaporte ahí para que lo lea. Gracias. Nunca he visto mi pasaporte, ¿no? Sí, sí. No, no hay que cambiar nada. No. ¿Querés B. cambiar? No. ¿Estás contento? Sí. ¿No querés el 1A y el 1B? No hay 1A y 1B. ¿En no. este no? No. ¿Hacemos primeros? Sí. Ah. Oh no. ¡Ah, oh, sí. Qué lindo. Lo vamos a ir a ver a Martín. Uh. Excelentos. Bueno, listo. Y ahora seguimos. Vamos a hacer el check-in por acá Esto se llama The Gold Wing y es la zona donde pueden hacer check-in los pasajeros de First Class o bien los que son Gold de British Airways ni siquiera los que son Emerald, creo de, de otra cosa, de otras aerolíneas Acá son ultra amables siempre y no puede llegar acá, lo más tranquilo Hello, thank you. Y siempre hay un mostrador libre para poder hacer el cheque. Estas las Acá la señal hace. Típico. Esta es la más livianita que pesó 16. Y esta creo que es la más pesada que pesa 20 es la más grande por lo menos me parece que la otra es la más pesada y ahora pasamos por esas máquinas donde se escanea el boarding pass y a la vueltita está seguridad no hay nadie así que vamos a pasar inmediatamente obviamente por ahí no puedo filmar así que hasta después bueno ya estamos del otro lado de seguridad acá ya se ve la, la pista y ahora vamos a ir para el lounge el acceso es directo por este pasillo vamos a poner un vistazo de seguridad y ahora vamos por aquí con estas pantallitas y llegamos directamente al lounge Llegamos Al Galleries First Que es el lounge de First Class De British Airways, acá hay un caballo que siempre nos recibe Mr. Ed Welcome Acá tenemos el lounge ah, Poca gente hoy a pasar y mostrar más detalladamente. Bueno, y vinimos acá a la terraza, que no es afuera, pero es como si fuera la terraza porque está en la parte del edificio que solamente están las paredes de vidrio. Vamos a sentar acá, nos vamos a ubicar acá. Alguien estuvo tomando champán. Quiero me voy a ir a buscar algo para comer. Acá tienen algunas revistas. No es como antes, en las buenas épocas. Acá había una cantidad de revistas. Todas las revistas que estaban en los kioscos, los últimos números. Y ahora son solamente, no sé, eh, promociones y cosas que no interesan a nadie. Lo que sí tienen son los diarios de hoy. Pueden ir a Se pueden ir a buscar allá. Bueno, y acá, bueno, acá hay vinos, lo que le gustan los vinos. No es mi caso. Pero yo voy a venir acá a servirme. Todavía queda algo del afternoon tea. Y me voy a servir scones con eh, strawberry jam, o sea, dulce de frutilla. Y finger sandwiches. Y no hay luna. Así que este es mi afternoon tea, uh, finger sandwiches, este es de huevo, mayonesa, cress que es berro y este jamón, mostaza y no sé, alguna verdurita. Y los scones, uno con pasas, otro sin nada y el dulce, que lamentablemente no es tip-tree, se nota a la legua que no es tip-tree, parece dulce de zapallo pero bueno, en el avión sirven tip-tree pero, pero acá no y bueno, no tomo té pero me tomo una, una coca cero y, y da esto bueno, como antes me había olvidado de traer la clotted cream, la crema me voy a tener que comer otro, que hay que sacrificarse, qué voy a hacer. Y bueno, ahí voy. Ya está, entonces, le puse la crema primero y después la, el dulce. Que si se come el con, con dulce y crema. Bueno, acá estoy en la zona de, de donde se sirve la comida, restaurante digamos. Ya no queda nada, no hay nadie raro, hay poca gente hoy usualmente a esta hora, aunque ya es tarde y ya quedan pocos vuelos eh, suele haber más gente bueno, ya sacaron casi todo Acá quedan algunas comidas calientes pero bueno, voy a comer en el avión así que no voy a agarrar todo esto este pollo parece que está bueno Albóndidas, papas, arroz fish eggs, por otro, con... ah, garbanzos, piso de garbanzo Nadie, no hay nadie. Muy inusual. Pero tienen latitas, a ver, ¿qué son? No sé. Esta es Cornish Pale Ale. Ah, esta es británica. Heineken, sí, Heineken, Clásico. Esta Tiger es este. ¿Cómo se llama? Tiger es India. Casi. Amstel, sí, Clásico. Viene de Bélgica, si mal no recuerdo. A ver, las más son las mismas. Y acá. Me no importa a mí, la deliciosa. la Fanta, la Fanta tiene un gusto muy distinto al de Argentina No sé por qué Pero nada que ver Coca cero Coca común Diet Coke Viene por aquí Ah ginger Ale Fever Tree. Esto es tonic, tónica. Ah, agua tónica acá. Ah, la misma marca de la otra, Fever Tree. La agua tónica es muy importante en este país porque con eso se prepara el gin and tonic. Que es como una algunas bebidas, así que. Oh. Gente que no puede vivir sin su gin and tonic cada día. Y bueno, ya estamos yendo del de lounge para la puerta. El vuelo sale de la terminal satélite B así que hay que tomar el trencito. Acá hay más caballos. Este es caballo lámpara. Acá salimos del lounge. Acá están los dragones. Y acá hay una exhibición de vestidos... De Temperley. De Temperley, o sea... Mira, que está aquí, Claro. Temperley, o sea, viene después de... ¿Cómo es? Kilme eh, Temperley. ¿cómo? Este es un vestido de faraón. ¿Cuánto habrá pagado para poner esto acá? ¿No? Este es un vestido de faraona. Ahí está la entrada al lounge, con los dragones, que cuidan la entrada. Ahí está donde estuvimos antes, restaurante y ahora vamos a bajar por la escalera mecánica vamos a dejar a este señor que baja un poco así tenemos una mejor vista esta es la zona donde está en la terminal 5 donde están los negocios más lujosos Fortnum Mason Bottega Veneta creo que hay un Bulgari, Louis Vuitton Burberry Paul Smith W.H. Smith ahora vamos por acá acá nomás están los ascensores que nos llevan al trencito que nos lleva a la terminal B la 5B este es el local de Louis Vuitton Muy limonono bueno, no, no, todo muy lindo no, yo no sé si alguien compra alguna vez algo acá o sea, por más que tenga la plata creo que lo compras en otro lado pero bueno que hay muchos asientos allá hay un local de comida sushi comida japonesa ahí arriba está el local del Gordon Ramsay Plain Food nunca fui ahí alguna vez voy a tener que ir estas escaleras también se pueden tomar para, para ir hasta el tren pero se tarda más Mejor ir por acá. El sí. ascensor lleno y ahí viene otro ascensor vacío. ¿Llegamos? ¿Llegamos al ascensor? ¿Qué dicen? ¿Llegamos? ¿No llegamos? ¿Llegamos? ¿No llegamos? ¿Llegamos? ¿No llegamos? ¡Eh! ¡Llegamos! Hay que apretar el menos 4. No, el menos 4 es el gateway. menos 2. Llegamos a la estación del trencito. hay una, una señora en dos dimensiones que habla. No sé qué dice. Dos dimensiones. ¿qué si acá lo que hay que hacer es ir adelante de todo porque el primer coche o vagón llega justo donde están las escaleras mecánicas para subir. Así que hay que ir adelante de todo. Vamos por acá mejor. gente porque no viene muy seguido este tren Estás acá sacándose selfies con la... con la boquita acá está bien usualmente todas las tripulaciones vienen acá adelante porque saben que tienen camino menos llega el tren obviamente llega con gente que está arribando y por lo tanto hay que esperar que ellos salgan para que abran estas puertas porque la idea es que estén separados esa gente llegó recién al reino unido y no pasó por migraciones todavía entonces no Puede ser que pase que salga de este lado, porque si salen de este lado, entonces. Hay una persona que revisa que no quede nadie en el tren. No podemos entrar. que hay okay, parte de una tripulación bueno, llegamos a las puertas B terminal B, como ven acá estamos cerca de las escaleras mecánicas hay un Capitán y un Copiloto Quizá el ascensor sea más rápido pero por las escaleras se pueden ver los aviones porque el primer piso es a la altura de la pista Justo en el primer piso se veía la pista pero no había nada No había nada, así que no, no había nada para ver Acá que estamos más arriba puede ser que haya algo. Y acá estamos en la terminal 5B ya que es mucho más espartana hay algunos negocios pero no, no tanto ni tan grande hay un lounge de British Airways un galleries y nuestro abuelo sale de la puerta B-43 O sea, para el otro lado O mejor dicho, no Y más adelante hay un Starbucks y no sé qué más Pero no mucho lugar de valijas, otra cosa rara, ¿quién compra una valija en el aeropuerto? o sea viniste al aeropuerto sin valija, con todo suelto y te compras una valija, no sé bueno acá llegamos al embarque para buenos aires tenemos el cartel No sé si están embarcando todavía Sí, sale al revés Después lo voy a cambiar en el espejo Pero sí, ahí está el cartel que indica Buenos Aires Así que ya vamos a estar embarcando dentro de poco Nosotros tenemos zona 1 Ah si, sí, hay alguien todavía no empezó Pero vamos a ponernos por ahí bueno, así ya yo estamos más cerca La pago facilitamos un poco Acá Hola Hola ¿Y? ¿Crees que pregunte? ¿Que pregunte qué? Si ya llamaron los de ProEvit ¿Y no ves sí. que no? Acá hay una cola Ah, ok Hay mismo ProEvit hay cola ¿Y no ves? Oh. bueno Acabamos bueno, vamos a pasar por el control y ahora bajamos... ...directo hacia la puerta del avión. Recién dijeron, ah, autorizaron el acceso, qué sé yo. Pero eso significa que seguro ahora tenemos que hacer fila en la manga porque... ...siempre hay algún misunderstanding o, o algo así. Está fresco acá. Acá está, no sé si se llega a ver, nuestro 777, el IMMB, que tiene internet, así que vamos a ver qué onda, la internet en el avión. Thank you. Vamos a este asiento. Son los dos primeros Yo tengo dos A No hay uno A en este abuelo. O sea que mi asiento es este Este es el asiento de business de British Airways Un poco angosto y no hay mucho espacio para poner cosas Pero bueno Es cómodo, se puede viajar bien Y se puede dormir muy bien sobre todo eh, También me trajeron Un wash Una botella de agua Auriculares Que cancelan el ruido yo nunca los uso uso los míos y acá de white company tienen eh, el colchoncito y la ¿cómo se llama Blanket. la trazadita que viene acá que también no hay donde ponerla así que bueno, no hay donde poner el agua no hay donde poner eso el único compartimiento que hay es este acá abajo que no sé, entra un, una laptop o un par de zapatos o algo así, pero mucho más así que ahora voy a poner la botellita de agua acá el amenity kit acá los auriculares acá se para y esto, no sé dónde lo voy a poner. <risa> Encima yo raramente uso la la frazadita eso. A ver qué hay adentro. Oh, mira. Viene sellado ¿eh? para... A los dientes. No, no, no. ¿Cómo no? ¿Y si no, ¿con qué lo vas a hacer? Sí. Tiene como una especie de colchoncito, sí. trazada Esta es vendría es como un y colchoncito manta. Un cubre colchón, Sí, Sí, este es el cubre colchón, sí. esta es la mantita y esto es un dubetito Un dubetito, sí. Todo que no hay donde ponerlo ¿no? durante no el viaje, ¿no? Mucha gente lo pone arriba en el porto de equipaje Y es, y es una buena idea bueno. Y hasta la almohada también no hay donde ponerla Ay. And then you have to Thank you. Ah, this is new. O sea, ahora ah, mira, es como en otras aerolíneas. Hay un formulario para llenar con el desayuno. Como iba diciendo, esto es nuevo. Como en muchas otras aerolíneas te ponen para que pidas el desayuno desde antes. Ah, en español. Muy bien, ¿eh? era hora que hagan esto. Y acá tenemos el menú, a ver qué hay para cenar. Vamos a la parte que está en español: cena, aperitivos, sopa de espinacas terrina de pollo y hongos silvestres, bife de lomo, pechuga de pollo, tortelina y ricota. ¿eh? Menú. Se, se en el cerebro. Bag, to the label, under the 22, and the you're sitting in a seat, an seat well, or in a club world cabin, the floor area be completely over -take -off. So, make and the Thank you. No me gusta nada. Bueno, ya está el embarque completo ya sacaron la manga no se ve un poco y si en cualquier momento nos vamos son las no sé qué es? A ver. Diez y media o sea, ya estamos en ah! justo ahí está el push pushback, Mira, justo, cinco minutitos tarde push pushback Pero bastante puntual se podría decir acá vienen las eh, los que abren te abren la pantalla para que pasan el video de seguridad así que ya me habían traído antes un, un vaso de agua antes te daban jugo Podría elegir entre agua y champán Pero bueno, champán no tomo Así que le pedí agua nomás Que no tiene mucho sentido Antes daban jugo también no te podrían eh, preguntar qué querés como hacen en Qatar, por ejemplo Pero bueno Estamos esperando el turno Acá al lado 187 de Bergen, No se ve nada Una lástima Creo que nos toca a nosotros ahora. Ahí está despegando el 787 de Virgin. No se ve nada, por supuesto. Ya es tarde, Heathrow termina las operaciones a eso de las 11 y son las 10 y media pasadas. Sí, ahí ya suena la campanita que nos toca a nosotros. Es igual mucho no se va a poder ver, lamentablemente. Ahí había un que es Aeroméxico México. Nosotros somos los próximos. Bueno, ahora sí nos toca a nosotros, ya estamos en la pista. Se ve la terminal de donde venimos. ahí se enfoca no se enfoca nada bueno, vamos esperando que traigan la cena. Llegó la comida. Esta es una terrina de pollo, ensalada de col, huevo verde, pancito, acá hay manteca y esto es vinagreta para ponerle a la a la ensalada. Vamos a ver qué onda esto. El plato principal son estos eh, tortellinis con salsa y espárragos. Vamos a ver qué onda. La terrena estaba buena, lo anterior, la entrada. Vamos a ver esto. Las aceitunas no las voy a comer porque no me gustan. Yogurt, una media luna esto es lo más importante eh, dulce de frutilla chip tree muy importante sin esto no se puede vivir y unos cachitos de fruta que se ve que le sobraban de noche y lo pusieron acá este, bueno vamos a, a comer esto acá Alicia pidió té en vez del licuado lo mismo pero con té ¿verdad? el plato caliente del desayuno que es un full english breakfast ¿no? con salchicha, eh, hongos bacon o panceta, medio tomate huevo revuelto y esto como se llama eh, hash brown que es papa rallada, no rallada, ¿no? Molida, ¿no? No, no, no, rayada es y, con padre. huevo y frita riquísimo, lo más rico de todo vamos a probar Voy a video. <risa> bueno, ahí estamos por cruzar el río de la Plata. Recién el capitán dijo que íbamos a cruzar el River Plate y todos aplaudieron. Ya acaba de anunciar que faltan 20 minutos para aterrizar. No sé dónde, no mierda. Ya volando sobre Argentina No sé dónde estamos Zona sur Y ahora damos la vuelta para ir hacia Seiza Estamos dando la vuelta para quedar en final a6a Recién vimos pasar el 787 de Norwegian Ya que estaba en final Y estaba aterrizando ah, Casi bien. Y acá está este, este lagún, Esta laguna no sé qué es Hay un riacho también Después vamos a ver qué es en el and it will maps. I like so much to welcome home our customers to visit here in one day. I wish those of you visiting and enjoyable day. If you're travelling on further, we wish you a safe onward journey. It's been our pleasure to serve you and we look forward to welcoming you back again very soon. Thank you, very much. al lado del 787 de Norwegian el Joan Miró ahora tenemos todos los pasajeros de Norwegian adelante nuestro para migraciones uuuh, bueno. que frenadita que pegaste ¿eh? bueno Ahora se va a apagar la señal. Ahí está, ya no Estamos esperando todos para desembarcar. Ya creo que la manga está colocada. Así que en cualquier momento abren la puerta. Ya estamos saliendo. captain uh, thank you thank you bye bye in <inaudible> se hacen los cancheros porque vienen con un 747 oh. bueno, acá llegamos a migración, está terrible esto claro, llegaron o sea, ¿no? 43 mil aviones antes que nosotros así que hola seguimos en migraciones no sé porque tanta gente y tan lento todo acá. como si alguien le, le verificaran las cosas demasiado bueno, Ya juntamos las valijas y ahora vamos a pasar por la aduana y ya nos vamos uh, subieron 50 minutos de espera de cola en migraciones no sé por qué se tarda tanto realmente hay mucha gente atendiendo pero increíble y ni siquiera había aire acondicionado hacía mucho calor la precios del free shop, un afano en fin llegamos a ver afuera dijo afuera vamos directo afuera bueno ya llegamos a mi hermano me está esperando afuera así que listo